Buenas noches, estamos comenzando esta transmisión aquí en, en la Iglesia Bautista del Centro, ahí estoy acomodando mejor la cámara. Estamos con el libro de jueces y voy a estar haciendo lo que hago todos los martes, intentar, si me permite la, la tecnología, intentar mandar el link a aquellos que están en nuestro grupo de WhatsApp para que puedan... Este, sumarse a esta transmisión así que este sería la, el objetivo de esta acá está ya, ya está mandando sí copio el link y ya les mando al grupo de WhatsApp que tenemos aquí, perfecto espero que esté funcionando bien ahí está, bueno bueno, que el Señor les bendiga. Qué bueno que podamos estar un martes más. Estamos justo en, en el libro de jueces. Estamos en el capítulo 3. Habíamos quedado la semana pasada un poquito este, atrás. En la, en, yo estaba viendo que nos habíamos quedado con Otoniel. Y ya estábamos comenzando el relato de... Eh, de ahora, que es el relato que nos va a interesar en este momento. Hola Ingrid, ¿cómo andás? Bendiciones, qué bueno que puedes estar en forma virtual. Algunos ya me dijeron que iban a estar de esta manera, que iban a estar en, de manera virtual, así que eh, qué bueno que podamos estar eh, en esta situación. Bueno, estamos ya eh, promediando bastante este. Eh, Pasaditos de mediado de mes, atenta. Muy buenas noches. También, Vero Ojeda. Ahí estamos. Qué bueno. Ya estamos. Hoy estamos calculando día 23. Día 23 de, este, de septiembre. Así que la verdad. Estamos este, pasando. Bendiciones. Pasando unos hermosos días. Aquí. Este, en la provincia de San Luis está muy cálido el, el clima, casi primaveral. Hoy una temperatura, en este momento, me está diciendo, aquí me está marcando 20 grados, 24 grados estuvimos a la, a la tardecita, 25, así que estaba muy bonito el clima. Hola Norma, Norma Edith, ahí también está con nosotros, así que bendiciones. ¿Qué les parece si oramos y ya eh, comenzamos eh, o recomenzamos lo que habíamos comenzado la semana pasada? ¿Sí? ¿Oramos? Bendiciones, gracias Señor por todo lo que nos estuviste dando en este tiempo, gracias por todo lo que ya nos hablaste y gracias por todo lo que nos vas a hablar, Señor. Gracias aún por estas, estos relatos, estos versículos que compartimos de los diferentes jueces que estuvieron en el, el periodo de Israel. Gracias por todo lo que eh, hiciste con ellos, a través de ellos, y, y también por esas enseñanzas que nos dejan eh, tu Palabra, Señor, con respecto a, a, a los comportamientos que se asemejan muchísimo a los que tenemos hoy en día, Señor, porque eh, mirar es casi como ver un espejo. Por eso te agradecemos, porque Tu Palabra siempre nos refleja y nos muestra cómo estamos. Y gracias porque Vos sos ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, ese Dios de perdón, ese Dios de restauración, de regeneración. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, bendecimos a, a cada uno de los que está compartiendo en vivo y los que lo ven después, los bendecimos, Señor. Gracias por todo lo que nos diste y nos vas a seguir dando. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bueno está Isabel también. Buenas noches. Isaura también está. Qué bueno. Somos unos, unos cuantos aquí en vivo eh, a través de, de Facebook Live que es esta plataforma que nos permite estar transmitiendo en vivo, así que agradecemos a Dios también, aún por la tecnología, porque la tecnología nos está acercando en estas situaciones. Así que, ahí vamos. Bueno, eh, vamos a leer ese pasaje del capítulo 3, eh, desde el versículo 15 en adelante, de eh, Jueces. Eh, me gustaría que lo leamos, así lo podemos tener... Este, eh, en cuenta. Eh, el 14 comienza hablando de Eglón, que es um, este, que, que, que nosotros habíamos leído la semana pasada. Entonces los israelitas sirvieron a Eglón, dice el 3.14, rey de Moab, durante 18 años. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor nuevamente levantó un libertador para salvarlos, se llamaba Aod hijo de Jera, quien era un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. ¿Eh? Bueno, y por qué es importante este versículo 14 y el 15, porque ahí nos este, vuelve a recordar de dónde era Eglón. Eglón era rey de una este, etnia o de un, eh, de un grupo eh, etario de allí de, de, de Canaán, que eran los Moabitas. Y los Moabitas tienen una historia, para que nosotros podamos entender. Hay una historia previa entre los israelitas y los moabitas, así que ahí en nuestro apunte, en nuestro pdf, si vos lo mirás atentamente en el apartado donde dice profundicemos nuestro entendimiento, yo lo estoy transmitiendo acá en vivo, dice para entender más acerca de la historia de Israel con Moab, leamos los siguientes versículos y si vamos a estar leyendo Génesis 19 de el versículo 30 al 38, Génesis 19 del 30 al 38. Así que ahí si sí tenés tu Biblia, el, en la versión que lo tengas. Eh, yo acá tengo la, la versión Reina Valera 1995, que es muy similar a la Reina Valera 1960. Tiene por ahí algunas palabritas este, un tanto eh, diferentes, pero eh, es muy similar el, el vocabulario. Entonces... Okay. Génesis 19, del versículo 30 al 38. Si ¿Sí? lo tenés por ahí, yo lo voy a leer aquí. Dice, pero Lot subió de Soar y habitó en el monte junto a sus dos hijas porque tuvo miedo de quedarse en Soar. Él y sus dos hijas habitaron en una cueva. Este relato corresponde a eh, lo posteri posterior que sucedió con Lot y con sus hijas. Eh, luego que su esposa se había convertido en estatua de sal. ¿Recuerdan? Sale de, de, de Sodoma y Gomorra, este, le dicen los ángeles que no miren hacia atrás y la esposa de Lot mira hacia atrás y automáticamente cuando miró hacia atrás se convirtió en una estatua de sal. Y entonces esto es lo que continúa después. ¿eh? Hola María Laura, bendiciones. Hola Hilda, bendiciones. Qué bueno que, que puedes estar acá. Entonces dice... El 31, entonces, la mayor, está hablando de que habitaron en una cueva en Soar, la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda hombre en la tierra, que se una a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Hola Luis, bendiciones, Luis y aguirre El 33 dice, dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, pero él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo a la mayor a la menor, «Yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle beber vino también esta noche y entra tú y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre de descendencia». Dieron pues, «A beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó». «Las dos hijas de Lot concibieron de su padre». La mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab, el cual es padre de los actuales Moabitas. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los actuales Amonitas. O sea, acá estamos viendo el origen de los Moabitas y el origen de los Amonitas, que su origen, lamentablemente, para ellos no es culpa de ellos, pero lamentablemente, su origen es un origen incestuoso entre una relación entre las hijas de Lot con su padre ¿no? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás Silvina? ¿Cómo andás? Bendiciones, qué bueno que podés estar acá en forma presencial Sí, muy bien Bueno, estamos acá profundizando el entendimiento en esta partecita de, de nuestro PDF que habíamos compartido Sí, estamos en Génesis 19 del 30 al 38 viendo el origen de los moabitas, pero no quedó ahí la, la historia, o sea, surge de esta relación incestuosa entre la hija mayor de Lot con su padre, este que le dieron, lo emborracharon para que pueda este, mantener eh, eh, esta, esta relación, y no, no, no, no terminó ahí, sino que vamos a ver en números 22, del 1 al 6, el otro pasaje que nos ilustra un poco esta relación que va a ser conflictiva entre Israel y Moab. Números 22, del 1 al 6. Yo te estoy leyendo en la, en la Reina Valera 1995, vos lees la, la que vos tengas. ¿sí? Vos tenés la NTB, ¿y vos cuál tenés? La 60, ¿no? Bien. Dice Balak, manda llamar a Balam, es el título ahí en la Reina Valera. Dice partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Vio Balac, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y sintió Moab un gran temor por aquel pueblo, pues era muy numeroso. Se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo a los ancianos de Madián: Ahora esta gente va a devorar todos nuestros contornos, como devora el buey la grama del campo. Balac, hijo de Sipor, que entonces era rey de Moab, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran diciendo un pueblo que ha salido de Egipto cubre la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues ahora te ruego y maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que el que tú bendigas bendito quedará y el que tú maldigas maldito quedará. Esta es la historia entre eh, Balac rey de Moab y Balaam que era un, una suerte de profeta, vidente, no, te, no tiene una denominación, pero se comunicaba con Dios y esta persona lo que bendecía quedaba bendito y lo que maldecía quedaba maldito. Por eso era tan influyente en, en la fase espiritual hacia los moabitas que querían hacerle alguna, de alguna manera frente a Israel y numéricamente se daban cuenta que no podían. O sea, Acá vemos el primer enfrentamiento. ¿sí? No queda ahí la cosa. Fíjate lo que pasa ahí unos capítulos posteriores en números 25 del 1 al 5. Fíjate números 25 del 1 al 5. Dice, escuchar, porque en realidad Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. No lo pudo hacer. Dios no se lo permitió. Lo, este, eh, extraordinario podemos decir de esto es que Balaam tenía también una relación con Dios hablaba con Dios y de Balaam es el relato de la burra, ¿te acordás la burra? Sí. cuando él iba y que, que, que, que le pegaba la burra y que no podía avanzar porque el ángel del Señor no se lo permitía uh -huh. y, y, y el ángel le dijo bueno que hable la burra porque Balaam no entendía lo que estaba pasando y la burra le dice, de pegarme, no ves al ángel ahí y ahí recién se da cuenta Balaam lo que estaba pasando, ¿no? Pero como no surtió efecto lo de la maldición, se les ocurrió una brillante idea a los moabitas y dijeron, vamos a ganar la guerra de otra manera. Uh -huh. ¿Y qué hicieron? Mandaron a todas las señoritas a que puedan o a que intenten, y de hecho lo lograron, mantener relaciones sexuales con los israelitas. Uh -huh. Y los fueron prostituyendo, no solo de manera este, física, sino que los llevaron a que adoren a sus ídolos y hagan sacrificios. Miren lo que dice el 1 del 25 de números. Dice, Israel estaba en Sittim cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahorca los ante Jehová a plena luz del día para que el ardor de la ira de Jehová se aparte de Israel. Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado. Con va al peor. Y ahí sucedió este, algo totalmente terrible ¿eh? de lo que pasó. Pero no quedó ahí la cosa. Fíjate lo que dice ahora Deuteronomio 23, del 3 al 6. Deuteronomio, capítulo 23, versículos 3 al 6. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando del contexto histórico de lo que eran los moabitas enfrentándose a los israelitas. Mirá lo que dice allí, 23 de Deuteronomio, Está hablando Moisés y está dando una ordenanza directa de Dios que dice No entrará el Amonita ni el Moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera en su décima generación. No entrarán nunca en la congregación de Jehová por cuanto no se adelantaron a recibiros con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Pero no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam y Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás su paz ni su bien mientras vivas y esto para siempre. Sí, Interesante, ¿no? Acá hay una, una ordenanza que tenían que exterminar o que tenían que no ayudar a los moabitas, y acá nos pregunta el PDF de qué manera demuestran la maldad de Moab tanto la historia de su origen como sus acciones hacia Israel. O sea, los moabitas siempre estaban en contra de los israelitas. Y acá nos muestra un enfrentamiento muy fuerte. ¿sí? Desde su nacimiento hasta eh, su desarrollo, los moabitas... No eran amigables con los israelitas, aunque podemos llegar a decir que eran parientes, hijos de Lot, sobrino de Abraham. Eran parientes a la postre, pero no eran amigos. Y dice, ¿cómo debía el pueblo de Israel tratar a los moabitas de acuerdo a la dirección de Dios? ¿Cómo tenían que tratarlos? Los israelitas a los moabitas. Tenían que... Expulsarlos, claro. sacarlos. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó en el relato donde vemos el protagonismo de Aod? Igual, eso sí. que, que les dijo fue antes de, de lo que leímos antes. Claro, esto está en, un, en, el, en el tiempo donde todavía no habían conquistado la tierra. Entonces les dijo y no le hicieron caso. No le hicieron caso, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿le causa sorpresa o nos causa sorpresa encontrar que uno de los primeros opresores de Israel fuera Moab? No. Porque evidentemente había una rivalidad y evidentemente lo que pasó es lo que pasa con vos, conmigo, con cada uno de nosotros, que no vencemos esas batallas que tenemos que vencer en el momento en que tenemos que hacerlo. No nos enfrentamos a esos enemigos que no nos parecen tan peligrosos o esas eh, situaciones o esas compulsiones, esos hábitos, esas, este, eh, esos pequeños pecaditos que no terminamos de limpiar y el, al no terminar de limpiar lo que nos sucede es que después se terminan fortaleciendo y nos terminan oprimiendo, que es lo que pasó acá. Moab comienza a oprimir a Israel. Un pueblo que era mucho más pequeño, un pueblo que tenía que haber sido expulsado, un pueblo que no tenía un gran poderío eh, militar, termina subyugando, termina dominando a Israel, uh -huh. haciéndose fuerte, porque el que tenía que ser fuerte se debilitó. Y el que tenía que ser débil se fortaleció. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos pasa? No sé si es la historia de tu vida o de mi vida, pero seguramente que nos ha pasado muchas veces. Que no hemos cortado lo que teníamos que haber cortado a tiempo. Y no nos hemos fortalecido cuando nos tuvimos que fortalecer. Entonces todo es cuesta arriba después. Porque ya la situación es difícil. Y en este caso era todavía mucho más difícil porque ya se habían mezclado ya eran parientes ya tenían, tenían, hijos. tenían hijos en común nietos en común sobrinos en común era mucho más difícil sí. cómo solucionar algo que ya se nos va de las manos no sé si te pasó de que hay problemas que se te van de las manos o no sí. situaciones que no las manejas y que empezaron chiquititas pero hoy ya están grandes sí. y cómo solucionarlas ¿Sí? Dice, Moab ha estado en contra del pueblo de Dios desde antes que Eglón conquistara Israel en el tiempo de los jueces. La libertad que Dios le da al pueblo de Israel nos muestra un ejemplo clásico de la libertad que Dios le da a su pueblo de sus enemigos. Y de esto se trata, porque cuando yo comienzo a, a tomar estos relatos ¿no? y veo que estos relatos son eh, básicamente casi un calco, de lo que me pasa, como si fuera un, un, un pequeño bosquejo de lo que me pasa, de lo que te pasa a vos, lo que nos pasa a nosotros, está bueno que al mirar, digamos, algo tengo que aprender de acá, ¿Eh? algo tengo que aprender yo, algo tengo que aprender vos, algo tengo que aprender, porque evidentemente hay cosas que hice que no funcionan, vos sabés que hay algo que... Eh, nos cuesta muchísimo a todos, a todos nos cuesta muchísimo y que es algo que tenemos que enfrentar, que es nuestra negación a aceptar que los errores son nuestros. Mm. ¿Viste que nos cuesta? ¿sí? Mm -hmm. Decir, me equivoqué, me cuesta muchísimo decir, me equivoqué. Me cuesta muchísimo admitir que lo que me está pasando, obviamente que tiene una parte, una cuota aparte, este, la sociedad y la situación económica, política y todo lo que vos quieras ponerle, pero hay una gran parte que es mi responsabilidad. Soy yo el que estoy fallando. Soy yo el que estoy haciendo las cosas que en definitiva no me están dando buen resultado. Y lo peor que hacemos, porque dice que esto es muy notable en, en el comportamiento humano, es que insistimos en el error. Vos, yo, todos insistimos en el error y al no cambiar los patrones de conducta volvemos a repetir los mismos errores y nuestra expectativa frente a esta situación es que este, vamos a tener resultados diferentes y lamentablemente los resultados son iguales o peores que antes. Entonces, hago lo mismo pretendiendo tener resultados diferentes pero los resultados son iguales o peores entonces si Dios trató así con el pueblo, también trata así conmigo porque acabo de decir, ¿y cómo trató Dios acá con el pueblo? y dejó que Moab lo comience a subyugar, dejó permitió que Glón se, se fortalezca que los este, oprima que les cobre impuestos permitió, porque si Dios no hubiera hecho eso y si Dios hubiera intervenido, Israel nunca se hubiera dado cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Y conmigo con vos pasa lo mismo. ¿Qué permite Dios? Que me dé la cabeza contra la pared. ¿no? Me pego el porrazo así, ¡pum! Y golpea la pared y si es una pared de, de, este, de, de ladrillos no pasa nada, pero si es una pared media de maderita o de... Eh, deja la marca, ¿No? Y cuando miro la marca me acuerdo que ahí me pegué el, el cabezazo. ¿no? ¿Eh? Y Dios permite que pase eso. ¿Cómo he experimentado yo la disciplina de Dios? Porque acá cuando vemos la disciplina, algunos nos acordamos cómo nos disciplinaban nuestros padres, y nuestros padres nos disciplinaban a veces con este, eh, castigo físico, que hoy está muy mal visto, pero antes nos pegaba unos cintazos o no. Uh -huh. No sé, ustedes por ahí no son de otra generación. No, yo soy. Yo soy de vos sos de la misma. ¿no? Sí. Y había, había un psicólogo que tenía casi este, dos metros de, de cuerito. Y ese psicólogo, el psicopedagogo, era todo, era psiquiatra, te recetaba, te escuchaba, te decía, a ver nene, vamos a hablar. Había mucho, mucho diálogo en ese momento, y no andaban con la tunda, ¿no? Pa. Y a veces pensamos en esa disciplina, pero Dios no disciplina de esa manera, Dios disciplina de otra manera. ¿Cuál es la disciplina de Dios? Permitir, dejar, que yo reaccione solo. Se corre un costadito y me mira, y ve que yo estoy haciendo la macana y no me dice nada a Dios. Y como no me dice nada, yo digo, nada está todo bien. mira Dios está ahí al lado, me mira y no dice nada. Se ve que soy un genio y estoy haciendo las cosas bien insisto en el error, ¿no? Y después cuando me golpeo, ¿qué hace el Señor? Bueno, ¿ya te, te, te diste el golpecito? Sí, digo, sí, me di el golpe. Y bueno, viste, ahora tenemos que sanarte, ahora te limpiamos, ahora te, te restauramos, y bueno, vamos a aprender a hacer las cosas de otra manera. Así me trata Dios. Esa es la disciplina de Dios. Esa es la disciplina que actuó también con su pueblo, con Israel. Dijo... Ustedes tienen que caer, tienen que llegar al fondo. A, a mí no me gusta llegar al fondo, pero muchas veces llego al fondo. Cierto? ¿Te pasó a vos llegar al fondo? Era, no digo en, en todo, pero viste cuando llegas al fondo, no me gusta a mí, no me gusta porque cuando estoy en el fondo es el, el lugar que, que uno ya está casi desesperanzado. Pero Dios tiene que permitir eso. Para que yo reaccione. ¿Eh? Fíjate lo que dice en el 3.15 de jueces, ¿no? A ver, fíjate si lo tenés ahí. A ver, compartilo. 3.15 de jueces. ¿Lo no ves? Sin embargo, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor nuevamente levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Aot, hijo de Jera, quien era un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Los israelitas enviaron a Aot a entregar el dinero del tributo del rey Eglón de Moab. Claro, ahí está. ¿Qué hace Dios? Escucha el clamor. Y dice, voy a levantar un libertador. Ahora, el tema del, del caso Aod de es muy muy interesante porque eh, Aod no termina siendo probablemente el que hubiera elegido el pueblo. Uh -huh. Si se presentaba elecciones, Aod no sé si ganaba las elecciones, por ahí terminaba quinto, sexto, uh -huh. octavo, noveno, ¿sí? No hubiera sido presidente de, uh -huh. de Israel porque... No, no tenía una linda sonrisa, este, no daba el perfil político, eh, salía medio, medio medio en las fotos. ¿sí? Aparte tenía un problemita, una discapacidad, su mano derecha no la podía usar, no era lo mejor. Ahora, ¿qué hizo Dios? Eligió el líder que se necesitaba para ese momento, eligió la mejor solución para ese momento. Y esto es lo interesante, porque Moab, o en este caso Eglon, no esperaba una, una reacción de ahorro No esperaba porque lo miraba y decía, no, este, esta persona no me va a poder hacer ese daño que terminó haciendo. Uh -huh. Y aparte, este, su característica era casi una una contradicción con su, con su tribu eh, Aod viene de la tribu de, de Benjamín Benjamín significa de la mano derecha ¿sí? o, o los de la mano derecha entonces eh, Aod usaba la mano izquierda porque no tenía posibilidad de usar la mano derecha pero aún así fíjate qué interesante lo que pasó ¿eh? si te recordás el, el relato bíblico nos cuenta de que Aod eh, se, se hace una daga, eh, creo que la NTB dice de 30 centímetros y creo que la Reina Valera habla de un codo, un codo de largo. Eh, ¿Por qué hay una pequeña diferencia ahí entre 30 centímetros y un codo? Un codo se supone que es en lo que este, mide eh, desde la muñeca, nuestra muñeca, hasta el codo. O sea, eh, lo que nosotros diríamos... Eh, a ver bueno, si estoy bien. ¿El antebrazo, antebrazo puede ser? El antebrazo. ¿Eso es el antebrazo? Sí. Yo la anatomía, soy medio, <risa> medio malo, ¿no? Pero creo que esto es lo que mide. 45 centímetros sería más o menos. ¿Por qué hay diferencia entre los 30 eh, centímetros que dice la NTB y el codo que dice la, la Reina Valera? Porque evidentemente el codo no era una, una este, medida exacta y puede ser el codo de un niño, puede ser el codo de un gigante, puede ser, obviamente que ahí cambian las dimensiones. Uh -huh. Entonces, la NTB lo traduce como de 30 centímetros porque calcula que más o menos 30 centímetros es una, esto más o menos, uh -huh. viste como una, una reglita que usan ah, los chicos en la, en, en en la escuela. escuela. Sí, más o menos. Y eso sería el, este, eh, el elemento cortante doble filo Sí, como si fuera, este, creo que la, dice una daga la Reina Valera, ¿no? Dice un puñal de dos filos. Un puñal. ¿Y la NTB dice una daga o un cuchillo? 3.16. Dice, así que algo, dice una daga también. Una daga. De y, dos filos. Y ahí dice un puñal. Creo que hay una versión que habla de como un, una espada o un sable, algo así, dice una una versión, este, eh, pero bueno, entendemos que es una, una arma blanca, este, eh, doblemente cortante, y que va a ser fundamental porque lo que sucedió es que este, Aod se lo puso en el muslo derecho, y esto no es un detalle eh, menor, no es un detalle menor, no es que la, eh, la, la Biblia... Este, eh, eh, Dio un detalle que por ahí no era este, trascendental. No, justamente este, ese detalle tiene que ver con que eh, AOC previó que no lo revisaran de su parte derecha porque su este, discapacidad este, era notable. Entonces no le iban a revisar la parte derecha, le iban a revisar la parte izquierda. Por eso se lo puso en el muslo derecho, para que pasase más desapercibido. Y acá en la ojeada al, bre, al hebreo perdón, que tenemos aquí en nuestro, eh, en nuestro PDF, dice La frase Itar Yad, Yamino, o el ser zurdo, se usa dos veces en el Antiguo Testamento, ambas veces en el Libro de los Jueces. La primera la encontramos en Jueces 3.15 para describir a Od y la segunda la encontramos en Jueces 20.16 para hablar de la tribu de Benjamín, a pesar de que muy probablemente está hablando de un impedimento la explicación más posible para los guerreros de Benjamín, incluyendo a Ahod, era la estrategia militar. El ser zurdo, o incluso ambidiestro, les daba una ventaja en contra de un enemigo que fuera diestro, lo cual fue cierto en el caso de Aod. Y es algo irónico que todos los hombres zurdos que son mencionados son de la tribu de Benjamín, pues Benjamín significa hijo de la mano derecha. Además, el ser zurdo se asociaba con el secretismo y con acciones encubiertas, lo cual juega un rol importante en la historia de Aod y en las consecuentes historias de la tribu de Benjamín. O sea, es interesante esto de los zurdos y de la ambidiestros, o sea que podían tomar las, las cosas con las dos manos, porque esto le daba una ventaja en el momento de el, la batalla este, física, la batalla cuerpo a cuerpo. Eh, hoy lo utilizan muchos los luchadores, los boxeadores, utilizan mucho este, la, eh, eh, la capacidad o, o intentan este, fortalecer la capacidad con su mano menos hábil, porque necesitan defenderse con las dos manos. Entonces, este, inclusive este, hay una técnica para eh, los que ocupan la mano derecha o los que ocupan la mano izquierda, de atarse una mano y pelear con la otra mano ¿sí? para que puedan... Este, eh, fortalecer su, su mano más débil. Y esto, que se, se, se hace ahora, ya en la antigüedad, comenzó a ser una, una una ventaja en el momento de la pelea cuerpo a cuerpo. Y por eso Aod termina teniendo esta ventaja, una ventaja que como lo habíamos visto el domingo, cuando nuestra debilidad a veces parece ser tan evidente, si la ponemos en las manos de Dios, esa debilidad se transforma en una ventaja. Esa debilidad se transformó, en este caso, en algo que Ahod lo pudo aprovechar de una manera increíble. ¿sí? Eh, es más, este, lo mira y lo, lo ve este, eh, debilitado en su mano derecha y no le causa preocupación. Por eso manda a expulsar, si vos ves, este, el relato dice que los aleja a todos los eh, eh, siervos de la sala, uh -huh. y se queda solito con Eglón, porque Eglón le dice, tengo un mensaje de Dios para vos, tengo algo para decirte, en secreto, de parte de Dios, y se ve que Eglón quedó ahí, este, expectante de lo que le iba a decir a Od. Fíjate este, eh, eh, eh, eh, la estrategia que usa, ¿no? Eh, ¿Tienen ahí los versículos 26 al 31 de jueces? El 3 del 26 al 31, ¿sí? ¿Qué dice? A ver. Más bueno, entre tanto que los se destruyeron, aor es y pasando los ídolos el puso a salvo no se irá. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Faín, y los hijos de Faí descendieron con él del monte, y él dio de delante de él. Entonces él les dijo, seguidlo, porque Jehová entregado un enemigo y los moviditas no en vuestras manos. Y descendieron en voz de él y tomaron vados de a Moab y no escaparon por ninguno y en aquel tiempo mataron de los Moabitas como diez mil hombres todos valientes y todos hombres de guerra no escapó ninguno así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años después de él fue Sandar hijo de Anar el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una ariaja de bueyes y él también también salvó a Israel perfecto Fíjate que en el relato de Aod, ahí estamos ya en el final, pero anteriormente, este, eh, algo que en, en la prédica del domingo no quise hacer mucho hincapié, porque no es de las mejores imágenes que nos pueden quedar en nuestra mente, pero cuando Aod dice que le introdujo el, el puñal o la daga o el cuchillo, uh -huh. este, eh, el arma blanca de doble filo, dice que entró tan profundo que no pudo sacarlo, que no pudo sacar a causa de este, la gordura de, de Glon, no pudo sacarlo. Y lo que pasó es que este, en, ese, eh, eh, en, en esa herida, luego de esa herida dice que, dice, creo que la, se le salieron los intestinos, dice. Y creo que la Reina Valera habla de los excrementos. ¿sí? Habla de los excrementos porque se ve que justo... Eh, fue parte de, de lo que nosotros diríamos que, que es el intestino grueso, ¿eh? este, ahí eh, fue el, la herida, y por eso cuando se sale todo esto, que no es una imagen, por eso no, no quise ahondar en, en la prédica, porque no era una imagen como, como para poder este, destacarla, pero cuando sale todo esto dice que eh, los eh, sirvientes o los eh, guardias de seguridad, eh, creían que él estaba haciendo sus necesidades, y en realidad ya estaba muerto. Uh -huh. Y por eso aún pudo escapar sin ningún problema. Dice, creo que eh, la, la NTB dice que se escapó por la letrina, que se fue por la letrina, lo que sería en ese momento un espacio donde se iban y se hacían las necesidades. Yo no sé cómo eran en ese tiempo, si tenían este, baños, evidentemente se ve que no tenían... Eh, los elementos que tenemos hoy en día y no, no no no habrán tenido inodoro, imagino que no pero habrán tenido algún espacio como para poder hacer sus necesidades dentro de lo que calculamos que era este, el palacio o el lugar donde estaba residiendo el rey de Moab y se ve que este, los que estaban afuera estaban eh, entendiendo de que el rey estaba en sus, este, en sus quehaceres este, de, de, de, de su privacidad eh, y se empezaron a alarmar cuando el rey no salía, cuando no, aparte no había más ruido, decía, pero no hace ningún ruido, no, no hay movimiento. Claro. Este, entonces, ahí ellos este, toman un poco de, de, de, de cuidado, y dicen, bueno, algo no está bien, y dice que tienen que buscar una llave uh -huh. para ir a abrir, porque estaba cerrado con llave, y ya cuando entran, ya estaba muerto, entienden que aod lo mató, porque fue el último que estuvo con él, el último que lo vieron con vida, pero ya cuando lo buscan a Od, a Od ya había salido y ya había convocado a las tribus de Israel, y lo interesante del versículo 28 es que a Od le da la gloria no a su eh, habilidad, no a su este, acto heroico, sino que le da la gloria a Dios. ¿Eh? Fíjense lo que, que... ¿Lo tenían ahí el 28? ¿Qué dice el 28? Síganme, les dijo, porque el Señor les ha dado la victoria sobre Moab, su enemigo. Claro, ¿quién es el que dio la victoria? Porque el Señor les ha dado la victoria. Y ahí sobre... está lo interesante. Viste que cuando este, eh, tenés alguna, porque tenemos, a veces tenemos no algunas eh, eh, victorias, ¿Mm? tenemos algunas victorias, cuando alguna victoria lo que tenemos que hacer es hacer lo que dijo Aod. Siempre darle el reconocimiento a Dios, la gloria a Dios. Eh, esto que me pasó es porque Dios me bendijo. Esto que me sucedió eh, es porque Dios lo hizo. Este milagro es porque Dios lo realizó. Siempre tenemos que darle la gloria a Dios. Siempre, siempre. Y en este caso Aod lo hace y ahí es donde nos damos cuenta de que es un hombre, un, un, un libertador, un juez, que va a tener un corazón de acuerdo al corazón que Dios estaba poniendo en él. ¿no? Estaba, él estaba teniendo esa, ese, ese sentimiento de reconocimiento a Dios. Entonces, Dios es el que libera a Israel, utilizando a Or, pero es Dios el que libera a Israel. Y lo interesante de, de este caso es que eh, lo libera y lo que dura después, 80 años, probablemente sea el periodo de más tiempo donde Israel tiene paz con un juez. Eh, y, y, y es destacar que este juez tiene su, su debilidad o tiene su eh, incapacidad, pero aún así Dios es el que lo puso ahí. Entonces, Vemos acá en estos versículos, luego habla de Sangar, habla de Sangar como otro libertador que con una quijada mata a, ¿cuántos dice ahí en el, en el último versículo? 600, 600 hombres de los filisteos. De los filisteos, mata a, este, eh, eh, a, este, a, a estos filisteos y trae libertad. Otro juez que Dios levanta eh, antes de Ahod, había un juez que se llamó Otoniel, ¿sí? ¿recuerdan a Otoniel? Y Otoniel viene de la línea de Caleb, ¿eh? ¿te acordás de Caleb? Sí. ¿Eh? Caleb, el que dijo a mis 80 y pirulos este, jóvenes, 80 años, yo quiero conquistar lo que Dios me prometió. Y bueno, uno de los descendientes de, Otoniel, eh, eh, perdón, de Caleb es Otoniel, que interesante lo que sucede con él, Dios lo utiliza. Y al igual que, este, eh, eh, que Sangar, ninguno de los dos tenía un origen judío. No eran de origen judío. Ni Sangar ni Otoniel eran de origen judío. ¿Eh? Tienen este, nombres que no eran de, de, de origen israelita. Ahora, qué interesante, Sangar sobre todo un hombre pagano asociado con un dios cananeo, qué interesante es que son personas que Dios los ve y no interesa si no tienen un origen puro, de, de casta pura, sino que interesa que ellos estaban dispuestos a ser los libertadores, estaban dispuestos a hacer lo que Dios quería. Y esta es una esperanza para vos y para mí, porque Dios no está mirando mi habilidad, no está mirando mi origen, no está mirando mi capacidad. Y cuando me elige Dios, me elige a pesar de todo lo que yo tengo en contra, a pesar de mis este, posibilidades eh, truncas, interesante. Y acá nos pregunta, ¿qué nos dicen estas elecciones acerca del carácter de Dios? ¿Y qué nos dice acerca de la manera en la que Él salva a su pueblo? Dios es especialista en transformar lo que no parece ser bueno o lo que no parece ser capaz o lo que no parece ser este, eh, del todo puro él lo transforma y él hace su obra con personas que igual que vos igual que yo somos débiles somos este, poco poco confiables y bueno si, le, si viste el video si lo estuviste viendo en estos días eh, J. De Gris habla de cómo Dios a menudo usa lo débil para sus propósitos. Sí, él habla de eso, ¿no? Y que él dice algo interesante, que la disponibilidad es más importante que la habilidad en el reino de Dios. ¿Qué significa? Que que esté disponible para Dios es más importante que tenga habilidades. Exactamente, el que esté dispuesto que Dios mira mejor, o mira con mucho agrado, a las personas que dicen, Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo. O uh -huh. pues fíjate que en el caso de Isaías, Isaías está este, ahí en una visión de, de lo que eh, sería casi como un concilio divino, uh -huh. y este, eh, parece que la Trinidad dice, eh, ¿y quién irá por nosotros?, ¿A quién enviaremos? Entonces, ¿qué, qué hace Isaías? Isaías dice, eme aquí Dios, envíame a mí. Y dice que automáticamente este, un ángel este, toma un, un carbón del altar y toca sus labios para que sus labios se purifiquen uh -huh. y para que él pueda hablar la palabra de Dios. ¿sí? Porque se ve que no era de un muy buen hablar, no tenía un buen vocabulario. Uh -huh. Como le pasa a muchas personas ¿no? que por ahí... Este, eh, no pueden dominar mucho sus impulsos verbales eh, y, y, y su verborragia este, contradice mucho eh, al, al lenguaje que tendríamos que tener como hijos o como hijas de Dios. Pero aún así, fíjate que Isaías se reconoce y dice, acá estoy, Señor. Y Dios no mira la habilidad de Isaías sino que mira la disponibilidad. Y esto es lo que está mirando conmigo. Por eso Dios nos elige a vos, a mí, a todos nosotros. Nos elige no porque seamos capaces, no porque seamos lindos o gracias a Dios, porque si no, no estaríamos acá. ¿no? Somos este, particularmente eh, no lindos. ¿eh? No. Pero, ¿qué hace Dios? Mira y dice, a ver, ¿quién está dispuesto? Y ahí nosotros tímidamente levantamos nuestra manito y decimos, acá estoy Señor. Si te sirve de algo esto que, bueno, es lo que hay, Señor, viste, como dice el verdulero, es lo que hay, y, y bueno, es lo que hay. Son dos tomates chamuscados ahí, no se puede hacer nada mucho, bueno, se puede hacer algo, pero no es mucho lo que se puede hacer. Pero en tus manos, Señor, esto se multiplica y esto cambia. ¿eh? Y los estándares que tiene nuestra sociedad de fuerza, de habilidad, de belleza, ninguno de nosotros somos este, eh, hábiles, ni... Y ahí, acá estamos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros a veces confundimos esto y miramos con los ojos o con los filtros de nuestra sociedad? Ahí es cuando nosotros nos negamos y decimos, no, señor, yo no puedo porque no estoy capacitado. No, señor, yo no puedo porque no tengo tiempo. No, señor, yo no puedo porque este, eh, no soy el mejor en mi caso. Entonces, ¿cómo me estoy mirando? ¿Cuál es mi mirada? ¿Mi reflejo? ¿Eh? Exactamente, me estoy viendo con el filtro de la sociedad. Y el filtro de la sociedad, nunca voy a estar capacitado para servir a Dios. Nunca voy a tener el tiempo para servir a Dios. Nunca voy a estar este, lo suficientemente bien para este, tomar decisiones sabias. Nunca. Porque me pasa por arriba la vida, y a vos también. Y vivo como vos, y con... Muchos problemas. Entonces, lo que tengo que hacer es pedirle al Señor que me cambie mi manera de verme y que me comience a ver con sus ojos, que me preste sus anteojos Dios. Tiene unos anteojos espectaculares el Señor, yo tengo que cambiar los míos porque ya estoy viendo cada vez menos. ¿sí? Aparte me dijeron, tenés que ponerte otro filtro y yo por ahorrar no le puse ningún filtro. Y, claro, y cada vez se me hace la... Las letritas se me van moviendo, parecen hormiguitas que comienzan a caminar, ¿no? Entonces me pongo y si por eso me arrimo un poquito, a ver, necesito los lentes de Dios, que me manden los lentes para ver mejor. Y así me tengo que mirar para verme de una mejor manera. De una mejor manera, no porque yo soy bueno, sino porque Dios es el que me está viendo de otra manera. Él, él me está viendo Transformado, Él me está viendo cambiado, Él me está viendo renovado, Él me está viendo con fuerzas. Digo, Señor, estás viendo otra foto, yo no soy ese, pero el sí. Señor dice, sí, sos vos, dale, te estoy viendo, así que este, sacate eh, todo tu, eh, tus no, tu negativismo, sacate y comenzá a mirarte como yo te estoy mirando. Porque de esa manera, ¿qué voy a hacer yo? De esa manera voy a empezar a servirla. Uh -huh. Y vos sabés que hay algo maravilloso en servir a Dios, que esto no es una, eh, eh, una promoción del servicio, pero si te viene bien, bárbaro. Hay algo maravilloso en servir a Dios. Cuanto más servimos a Dios, menos nos acordamos de nuestros problemas. Uh -huh. O sea, cuanto más nos ponemos en las manos de Dios, menos nos acordamos de lo que nos está pasando. Entonces, Empiezo a servir a Dios y no tengo tanto tiempo para escuchar este, eh, lo que si escucho me hace mal. Uh -huh. O si veo me hace mal. O no tengo tanto tiempo para juntarme con las personas que si me junto me hacen mal. Uh -huh. Porque me junto y por ahí es este, eh, todo lindo un ratito y después ya comienzo a hacer macanas porque este, no me controlo. Eh. Empiezo a, a, a decir cosas o a hacer cosas. Y bueno... Cuanto más comienzo a servir a Dios, menos tiempo tengo para mandarme las canas. Entonces, termina siendo una bendición. Por eso está linda esa, esa, esa frase que dice el Señor, es mejor dar que recibir. Hay más bendición en el dar que en el recibir. Y por eso yo te invito a que nos pongamos en las manos de Dios. Yo me identifico mucho con las personas que son incapaces, porque yo soy un incapaz. Me identifico porque digo, yo no soy capaz. Bueno, Dios usa, tiene un ejército de incapaces, ¿sí? En el que el primero soy yo y por ahí vos sos muy capaz para muchas cosas, pero Dios también te quiere usar. Quiere usar este, toda tu vida. Así que, ¿qué te parece? Acá nos da una, una este, creo que termina acá. Ah, no. Este, dice, ¿qué podría ser esta próxima semana? para recordar que tiene que intentar ver sus circunstancias desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? Y me da como una preguntita para que yo me la responda. Y termina diciendo esto, como vemos en las historias de Otoniel, Aod y Sangar, Dios usa a personas sorprendentes de una manera increíble. Desde la perspectiva de la sociedad, ninguno de estos hombres habría podido vencer a los enemigos y traer paz a Israel. Pero Dios les dio la fortaleza para salvar a Israel y restaurar su tierra. Pero aún con estos salvadores... Los israelitas se rebelaron en contra de Dios. Batallamos con la misma tendencia en contra del egoísmo el día de hoy. Dios todavía trabaja de maneras sorprendentes, pero un corazón que está enfocado en sí mismo no puede ver a Dios en acción. Esta semana, considere cómo puede enfocar su mirada en Dios para ver la vida a través de su filtro en el lugar del suyo. Y nos deja esta, esta, este desafío, esta, esta manera de mirar y... Y bueno, yo te invito a que en esta semana nos enfoquemos en esto. ¿En qué podés usarme Dios? Uh -huh. Teneme en cuenta y que nos miremos y digamos, Señor, si de algo te sirve lo que yo soy, lo que tengo, si, de, si podés hacer algo con, con todas mis falencias, hacelo. Uh -huh. Hacelo y obrar y actuar. Uh -huh. Y yo creo que vienen bendiciones inesperadas. Uh -huh. Vienen bendiciones inesperadas, vienen milagros inesperados. Si nos ponemos en las manos de Dios, Dios va a hacer cosas increíbles. ¿sí? Yo le contaba eh, que un amigo recibió una bendición el, el domingo ahí este, y, y me había contado y me puse muy contento y digo, Señor, vos seguís haciendo cosas inesperadas. Cosas que uno dice, wow, me vino este regalo de Dios, esta bendición, qué bárbaro, ¿no? Y me sorprende. Eh, y, y yo me quiero sorprender por Dios no sé si vos te querés sorprender por Dios pero yo me quiero sorprender por Dios entonces estoy a la expectativa ¿qué te parece si oramos y le decimos Señor en esta semana yo quiero ser sorprendido y quiero ser usado, usada por, por vos Señor si te sirve lo mío, usalo Señor ¿Eh? ¿te parece? oramos gracias Señor por este tiempo gracias por todo lo que nos diste hasta acá pero gracias por lo que vas a seguir haciendo y Señor creemos que estás levantando en este tiempo a los que nos consideramos como Aod, como Otoniel, como Sangar, los que tenemos dificultades, los que no somos hábiles, los que tenemos diferentes, eh, diferentes incapacidades o discapacidades. Y acá estamos, Señor, acá estamos y nos reconocemos débiles delante tuyo, pero también te decimos usanos. Si vos querés usarnos, Señor, si vos eh, tenés esa, eh, esa misericordia de usarnos, usanos. Y que en tus manos podamos ser bendición, que podamos bendecir y ser bendición. Señor, yo creo que vienen bendiciones inesperadas, que vienen milagros inesperados. Cuando nos ponemos en tus manos, cuando comenzamos a trabajar para vos, cuando nos disponemos y nuestra disponibilidad... Eh, es mucho mayor que nuestra habilidad te decimos Señor yo estoy disponible aunque no soy hábil pero acá estoy Señor, vos vas a hacer milagros y Señor creo que en este tiempo vas a estar haciendo esa obra que ya la comenzaste a hacer y vas a estar completándola Señor vienen sanidades, vienen provisiones milagrosas vienen sorpresas, regalos de tu gracia Señor y lo creemos, lo recibimos y Señor, estamos expectantes para que una vez más nos puedas estar tocando. En tu nombre, Jesús, nos ponemos en tus manos, que esta semana podamos mirarnos con los ojos como nos ves vos, Señor. Como modelos ya terminados, y Señor, que esto nos pueda dar ánimo para mejorar, para cambiar, para salir de, de nuestro propio mundito, que por ahí eh, nos, nos es muy tóxico, Señor, estar encerrados en nosotros mismos. Gracias, Señor, por todo lo que nos diste pero gracias por lo que va a venir. En tu nombre, amén. amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo martes. Les voy a estar enviando, eh, este entre el jueves y el viernes, les voy a estar enviando el PDF y el, eh, el link para que puedan ver el videíto explicativo. ¿sí? Así que, bueno, que Dios les bendiga. Gracias por estar ahí, Isabel, a Luis, a Vero, a María Laura, a Isaura, eh, a Norma, a Ingrid, Wow, son un montón. ¿eh? A todos los que nos estuvieron acompañando. Hilda, ¿eh? gracias por estar allí a todos. Bendiciones y nos vemos el próximo martes. Bendiciones.